Un fragmento del libro El método Ikigai. El concepto de efecto Shinkansen, perdón si la pronunciación no es correcta, dice... Nos fascinó, pero no todo en la vida es hacer las cosas mejor y más rápidamente. En el libro nos invitan a hacer un viaje que empezamos ahora. Hemos desarrollado técnicas para nuestro pasado alimente nuestro presente y a su vez el presente ilumine nuestro camino hacia un futuro en el que cumplamos nuestros propósitos en oriente lo llaman aceptar el pasado del tiempo porque lo único que no cambia es el cambio y aquí es donde vale la pena indagar y comprender para tomar el control del tren de nuestra vida y saber cómo nos afectaron los cambios del pasado así Estaremos preparados en el futuro, cuando las vías se bifurquen y tengamos que tomar decisiones cruciales. Aceptar el paso del tiempo como una oportunidad es esencial para ser felices y llevar adelante nuestros propósitos.